Muy bien, ya estamos en la etapa final de nuestro curso. Ya una vez aplicado nuestros ajustes, ahora la parte final sería cómo exportar esas fotografías ya para fines de impresión o para cualquier otro uso. Recuerden que el, todos los ajustes, modificaciones que uno le hace a la fotografía no se aplican directamente a la fotografía original todo se queda guardado en manera de metadatos y en caso de que usted quiera ya sacar un resultado o exportar un resultado final en la fotografía trabajada pues es necesario que usted haga ciertas configuraciones entonces no tan solo eso sino este pequeño lote de fotografía yo voy a exportar recuerden ya que yo tengo un ajuste creado y lo puse en una carpeta llamada mis ajustes también eh, de una manera rápida usted puede aplicar un ajuste que tiene una fotografía a otras simplemente pisando la tecla shift para seleccionar shift o también control si quiere hacerlo de manera aleatoria ahí lo ven y le damos a donde dice sincronizar entonces los ajustes que tiene esta fotografía que lo podemos ver acá antes y después pues se le va a aplicar a todas las que están seleccionadas este iconito que vemos acá indica que las fotos que lo tienen pues tienen uno que otro ajuste entonces le damos a sincronizar y aquí me aparece esta ventana donde me permite seleccionar qué ajuste se le va a aplicar o no a las fotografías seleccionadas en mi caso lo voy a dejar así y le doy sincronizar ahora vemos como a todas las fotografías se le aplicó dicho, dicho ajuste y se ve reflejado por el icono Bien, blanco y negro blanco y negro uh, se lo puedo aplicar a esta a ver si se le aplica a sincronizar vamos a ver y si sí, se le aplicó y ya está le daría otro ajuste porque el color que me interesa no es el azul sino el verde entonces pongo todo excepto el verde ahora sí entonces seleccionamos todas las fotografías pisando shift y la podemos seleccionar o también pisando la combinación de teclas control A o también editar, seleccionar todo una vez hecho esto y que podamos ver nuestras fotos seleccionadas nos vamos al menú archivo y luego exportar y aquí entonces nos piden algunos datos número uno, el lugar donde se va a exportar una carpeta específica o también usted puede elegir la misma carpeta donde está su fotografía original. Eso va a depender de usted. También, si usted quiere, puede colocar estas fotos en una subcarpeta. Le voy a poner fotos ajustadas a esta subcarpeta. Y la voy a exportar en una carpeta. Vamos a ver, carpeta específica. Lo voy a elegir. Que se me exporte en el escritorio. Perfecto y aquí entonces me permite incluso eh, nombrar, ponerle un nombre que yo quiera con secuencia incluso la secuencia va a ser la siguiente, que tenga un número 1 de secuencia es, espacio y el, el nombre fotos mejoradas. Bien, entonces esas fotos van a tener uno, uno, la primera se va a llamar uno foto mejoradas, la segunda dos fotos mejoradas y así sucesivamente, hecho. Sigamos entonces. Aquí me especifica el formato de archivo, para este caso JPG. La calidad la voy a poner al máximo ya que... Tengo fines de impresión y si va a imprimir, recuerde utilizar el modo Adobe RGB, ya que el modo pro foto es para fines de pantalla. Le doy aquí. Y mm, mm, mm, lo dejo esto igual. Esta parte la voy a dejar intacta. Pero esta sí, ya para enfoque de impresora, lo voy a poner en papel, mate y calidad estándar eso es un enfoque adicional que se puede ver ya cuando esté impreso en el tipo de papel mate bien los metadatos lo voy a dejar intacto no le voy a poner ninguna marca de agua y el procesamiento que después que se haga todo yo le voy a pedir que me permita ver las fotos en el explorador de windows, windows 7, 10, cualquier windows que tú tenga bien y ya sobre todo le damos a exportar y de forma automática pues me está creando estas fotografías como la vemos acá que se encuentran en el escritorio en la carpeta creada llamado fotos ajustadas y aquí vemos ya que están en formato jpg y con los nombres asignados bien ya esas fotografías ya están listas para ser impresas. Hasta aquí este video tutorial.